Los concejales de Vía Pública y Seguridad Ciudadana, Félix Romero y José Eduardo Díaz, respectivamente, han asegurado que la puesta en marcha de la Ordenanza de Convivencia que entró en vigor el pasado mes de junio está dando resultados muy positivos para la imagen de la ciudad. Los ediles, acompañados por el jefe de policía local, Javier Martín, y los representantes del cisma Albella y AECOS, Juan José González y Fernando Alfat, han informado que, de la campaña informativa que se está llevando en este materia en colaboración con el sector turístico y ha calificado como muy buenos los frutos que está cosechando el trabajo que iniciamos ya el año pasado para regular los aspectos del día a día que tiene que ver con nuestro espacio público pues nada buenos días gracias por acompañarnos esta mañana en danús eh, bueno, como veis, hay un nutrido número de compañeros que están hoy aquí eh, precisamente presentando y haciendo balance de lo, que, de lo que es y lo que ha sido la campaña de convivencia para nuestra ciudad. Como ustedes saben y, y haciendo un poco de memoria, esta campaña arranca la pasada, el pasado año, el pasado justo antes del, de la temporada estival del año pasado, donde nos encontramos una ciudad en una situación, eh, sobre todo a nivel turístico, complicada. Eh, veníamos de años eh, de mala imagen, donde teníamos eh, precisamente eh, una sensación, todos los ciudadanos de Marbella y todos los que venían a visitarnos, de, de que el turismo de nuestra ciudad no estaba siendo el que nosotros queríamos que la imagen que había en las vías públicas no era la que nosotros la que esta ciudad se merece y por eso pues nos pusimos a trabajar a marcha forzada en ello eh, fundamentalmente la policía y por eso le quiero agradecer a Javier Martín y a todo su equipo el trabajo que han realizado en, en este año prácticamente de, de trabajo pero también desde la delegación de Industria que fue donde se impulsó esta campaña .y ahora me acompaña aquí el nuevo teniente alcalde de industria, mi compañero Félix Romero, que va a coger el testigo y seguro que le va a dar un empuje todavía mayor. También a la Asociación AECOR de hoteleros, que están ya Antonio y Fernando Alfar, a los cuales pues también su colaboración ha sido encomiable y como no, al CID, nuestra asociación de, de. empresarios turísticos de la ciudad. Ese trabajo en equipo, durante un año, pues, ha dado sus frutos... y los frutos han sido una ordenanza de convivencia, perfectamente eh, homologada y diría que incluso pionera en otros a nivel nacional. ...que regula pues todos los aspectos de la, de la vida del día a día en nuestras vías públicas. Esa ordenanza eh, se utilizó como referencia... ...pero también aprovechando la existente en aquel momento hace un año... ...que era la de protección de espacios públicos... ...para diseñar eh, pues un folleto informativo como ustedes ven... ...con su soporte además tanto en internet como en, en redes sociales... ...como también en mobiliario urbano donde con ocho normas básicas, le informábamos a todos aquellos que venían a hacer el check-in o venían a visitarnos a nuestra ciudad a través de la oficina de turismo, o de los hoteles, de los establecimientos de hostelería de nuestro municipio, le informamos de cuáles son las normas que se deben de seguir en nuestra, en nuestra ciudad. Todo ello no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido, no solamente la colaboración de los que me acompañan, sino también la actuación de la policía. Y yo ahí es donde me quiero detener especialmente. Han sido un trabajo... Intenso, eh, cerca de 500 eh, denuncias de distinto tipo que se han ido eh, a, realizando en este periodo de tiempo en materia de convivencia y en cuanto a la, orden, a la ordenanza de protección de espacios públicos y de convivencia. Donde, eh, bueno, innumerables, millares diría yo, de apercibimientos y de llamadas de atención por parte de la policía a ciudadanos que incumplían esas normas. ¿no? Yo creo que ese trabajo empieza a dar su fruto. Marbella eh, empieza a lucir, eh, ya lo hizo el verano pasado, como... Se vio cómo empezaba a cambiar la tendencia y este año se ha consolidado, donde podemos eh, eh, percibir en la vía pública, pues a pesar de esa avalancha de turistas que tenemos en verano, pues una imagen con, de decoro y de orden eh, acorde con un destino turístico de calidad como el nuestro. Por eso queríamos informarles de, de esos datos, de esa campaña que... ...sigue eh, funcionando, sigue operativa... ...sigue desplegándose en hoteles y en centros de hostelería... ...y a través de las oficinas de turismo... ...hoy hemos vuelto a surtir de, de material, de folletos... y ...de información a los hoteles... ...esperamos que esa información... ...cuando hagan el check-in... ...pues se le entregue a las personas que... ...que, que vienen a visitarnos... ...y bueno, y darles las gracias... ...porque el apoyo de ustedes como medio de comunicación... ...para darlo a conocer, pues es fundamental... ...para que sea eficaz... ...así que por mi parte nada más, darle la palabra a mi compañero Félix, que yo estoy seguro que va a impulsar y va a coger con energía, ya que a él le va a tocar el desarrollo de la ordenanza nueva de, de convivencia. Nosotros trabajamos en un periodo de transición con la ordenanza de protección de espacios públicos y con las primeras eh, aprobaciones iniciales de la ordenanza ya en vigor. Y bueno, y tanto Asociación de Hoteleros, de Empresarios y, y Policía, que hace, y quiero terminar ahí, una encomiable labor en el día a día. Además, ustedes estarán viendo... ...estas semanas atrás, la de cosas que hace nuestra policía... ...porque no solamente se limita a la seguridad ciudadana... ...como muchas veces vemos, o a la regulación del tráfico... ...sino que el cumplimiento de las ordenanzas municipales... ...es muy extenso, y es cierto que trabajan mucho y bien... ...por intentar que nuestra ciudad esté y e luzca... ...de la mejor manera posible, nada más... ...y le doy la palabra a mi compañero Félix Romero, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por su presencia... ...en esta convocatoria... ...muchas gracias eh, también a la participación... ...que en esta convocatoria pues tienen... ...tanto el CIT, eh, a través de su vicepresidente y presidente... Eh, ...como a Ecos, a través también de su vicepresidente... ...y de su presidente o gerente, no estoy seguro... ...secretario general... ...secretario general... <risa> ...bueno, el que manda ¿no?... <risa> eh, ...por su presencia en esta rueda de prensa... ...una rueda de prensa que como no podía ser... ...de otra manera tiene que empezar... Eh, ...pues trasladando el agradecimiento de la corporación... ...también de la delegación... Eh, a los desvelos eh, de todas esas personas a las que le hemos agradecido su presencia aquí. Mi compañero José Eduardo Díaz, que fue quien ha impulsado esta ordenanza eh, desde la propia delegación, con el trabajo, por supuesto, de todos los trabajadores que están adscritos a la misma, pero con ese impulso político que, que realizó mi compañero José Eduardo, y por supuesto, las asociaciones empresariales que son las que nos han servido de correa de transmisión con el sector. Eh, ...pues que más eh, tiene que ver con la recepción en definitiva de visitantes de nuestra ciudad... ...aportando sugerencias, eh, ayudándonos, dándonos información para al final... ...conseguir una ordenanza que es una ordenanza yo creo que se podría calificar como puntera... ...y de las más avanzadas que hay ahora mismo en España... ...una ordenanza que entró en vigor en junio, que ya se está aplicando... Eh, ...que tiene como objetivo principal precisamente pues preservar el espacio público... ...como un lugar de convivencia, como un lugar eh, donde el civismo esté presente... ...en un sitio como es el nuestro, como es Marbella... ...un escaparate internacional de primer orden... Eh, que tiene que garantizar unos determinados eh, estándares de dignidad, unos determinados estándares de, de imagen y unos determinados estándares también de calidad en el descanso de las personas que nos, que nos visitan. Esta ordenanza también eh, tiene que dar respuesta a muchísimos fenómenos que precisamente por ser como somos nosotros un escaparate internacional de primer orden, a veces tienen una... Eh, eh, ...manifestación en primer lugar en nuestro municipio... Eh, ...antes que en otros sitios ...y esa ordenanza pues lo que hace es... ...desde un planteamiento lógicamente de fomento... ...de las buenas costumbres... ...pues también establecer todo un régimen de sanciones... ...para aquellos supuestos en los cuales resulta imposible... ...desde el fomento conseguir... ...que se cumplan eh, esas normas que queremos de alguna forma trasladar... ...y que hemos consensuado con todo el sector... ...esta ordenanza es una ordenanza transversal... ...que implica un número muy importante de competencias del Ayuntamiento... ...un número muy importante también de delegaciones del Ayuntamiento... ...pero que duda cabe que las principales son lógicamente... ...la que tiene que ver con vía pública y por supuesto... ...la que tiene que ver con seguridad ciudadana... ...que en este momento está eh, dirigida por mi compañero Javier García... ...perdón, Javier García no, José Eduardo Díaz... Eh, ...y me he confundido porque es que al principio no le he dado también las gracias... ...al jefe de policía local que está aquí detrás... ...que es quien también dirige la policía, eh, Javier Martín. Este planteamiento de esta eh, ordenanza pues incide en muchísimos elementos... ...en muchísimas eh, situaciones que se pueden dar en la vía pública... ...pues plantea hasta mm, 12 capítulos con los distintos eh, actuaciones que están... Eh, ...proscritas y la actuación que hay que tener con respecto a ellas... ...cuestiones que tienen que ver con los atentados... ...contra la dignidad de las personas... ...la degradación visual del entorno urbano... ...tan importante para una ciudad como la nuestra... ...los grafitis, las pintadas, carteles, pancartas, etcétera... ...que tiene que ver también con las apuestas... ...con el uso inadecuado de, los, de juegos en el, en el espacio público... ...y con conductas que pueden afectar también a situaciones de mendicidad... ...de utilización de espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sí. sexuales. Estas cuestiones que no entendemos que deban de realizarse en la vía pública... ...sí entendemos desde el propio ayuntamiento que deben de llevar aparejado... ...pues toda una serie de eh, actividades, toda una serie de mm, actuaciones de fomento... ...que impliquen pues que esas situaciones sociales que han llevado a personas... ...a hacer o a realizar actividades que probablemente no son queridas... ...por ellos tampoco tengan otra oportunidad con diferencia... ...o sea, para eh, adoptar otra actuación... ...para salir de esa, de esa situación vital. Por ejemplo, también hay medidas eh, o se contempla que ocurre... ...ante la prohibición de todo tipo de actuaciones... ...que en el mobiliario público nos parece que pueden ser nocivas... ...consumo de bebidas alcohólicas, comercio ambulante no autorizado... ...actividad de prestación de servicios no autorizados... ...actitudes vandálicas en definitiva... ...se trata de una apuesta, eh, una respuesta integral... Um, ...para evitar que en ningún momento la actuación... Eh, ...el uso que se haga de la vía pública sea incívico... ...y para um, garantizar en todo momento también que Marbella es una ciudad... Eh, ...es una ciudad um, amigable para todas las personas que nos visitan... ...decirles que para que esto sea una realidad... ...como les decía antes, es vital, vital la colaboración... ...de dos eh, elementos, eh, de dos patas eh, esenciales de, este, de, este, eh, de esta ordenanza... ...que son lógicamente la seguridad... Eh, ...la actuación de la policía local... ...yo les tengo que decir que desde que iniciamos esta um, nueva legislatura... Eh, ...la comunicación es absolutamente fluida... Eh, entre todas las delegaciones, particularmente la que yo ahora mismo llevo, de Industria y Vía Pública, con la propia policía local y con el propio concejal, en eso hemos, mmm, pues vamos avanzando, por supuesto, y tiene que, que tener también la colaboración de todo el sector que se dedica a recibir a las personas que nos visitan. ...por eso la campaña que vamos a llevar adelante... ...que ya les ha adelantado eh, mi compañero José Eduardo... ...es una campaña que lo que pretende es por un lado... ...dar la bienvenida a Marbella... ...esa es la primera idea que queremos trasladar con esta campaña... ...todas las personas son bienvenidas a Marbella... ...pero Marbella tiene unas reglas, unas reglas muy visuales... ...que al final garantizan el bienestar de todos... ...así que yo no me voy a extender más... Eh, ...reitero mi agradecimiento a tanto a la delegación de Industria... ...como a la de Seguridad Ciudadana su jefe de policía local y, por supuesto, a las entidades empresariales aquí representadas, CIT y AECOS. Marbella no sería tan importante sin la colaboración de todos ellos y desearles a todos un muy buen verano. Desde luego, no será porque el ayuntamiento no ha previsto suficientemente que así lo sea. Muchas gracias. Buenos días. Eh, nosotros hemos sido convocados por, por la, los concejales delegados de Seguridad y de Comercio e Industria Vía Pública eh, para la presentación de, de, de la ordenanza. Eh, nosotros, como ya dijimos el año pasado, en la primera presentación, eh, estamos completamente a favor de medidas de esta naturaleza. Obviamente porque, como bien ha dicho don José Eduardo Díaz, eh, ...contribuyen a mejorar la calidad del turista eh, que un, un lugar como Marbella eh, merece... ...de conformidad con la, el turismo de alta calidad que, que perseguimos y que, y que anhelamos en la ciudad... ...por lo tanto estamos de enhorabuena eh, conociendo hoy, como se nos informa... ...que la aplicación de la ordenanza va por buen camino que está dando sus frutos y, y yo creo que poco a poco eh, estamos conociendo mejores niveles de, de calidad de turistas precisamente porque los los educamos desde el principio cuando llegan se les da la bienvenida y se les dice pues que hay que cumplir una serie de reglas y todo lo que sea mejorar la calidad del turista el cid siempre estará a favor Un seguito, yo antes que estamos a mitad de verano, desde el punto de vista empresarial si nos podría hacer un balance de cómo ha sido este primer tramo y cuáles son las perspectivas provisiones Bueno, es que ahora mismo carezco de los datos de julio, son, son, son, son eh, simplemente valoraciones eh, eh, muy de coloquio con, con compañeros, con, eh, con empresarios del sector, y eh, a, las noticias que tengo hasta ahora es que se han mejorado las cifras ligeramente en cuanto a número de, de pernoctaciones, y, y bueno y que los precios medios se sostienen o incluso se incrementan pero mmm, no, no puedo hablar en general y desde luego no lo tomen esto como una noticia sino como una impresión de las pocas opiniones que he podido recabar eh, a, a media altura de, de este verano eh, hola buenos, buenos días eh, yo como como representante de la asociación de empresarios hoteleros aecos pues tengo que no puedo más que aplaudir eh, las medidas que el Ayuntamiento está tomando eh, con, esta, con esta regulación que viene a recoger muchas de las, de las peticiones que veníamos haciendo con respecto a la regulación del uso de, de lo público. ...de forma ordenada y de forma pues que no se dañará la imagen de Marbella... ...cosa que ha sucedido en años anteriores, son muchos casos que conocemos... ...y, y entendemos que, que esta, esta nueva regulación pues viene a controlar eso... ...y a poner, a poner orden eh, donde, donde antes no la había... ...con lo cual desde la Asociación de Empresarios Hoteleros... Eh, aplaudimos, ...aplaudimos esta iniciativa... Además eh, es, un, es una norma eh, que se ha hecho muy completa, con, donde se tocan muchos puntos de diferentes ámbitos y donde se ha estudiado con tiempo eh, pues todas aquellas necesidades que había con respecto a esta, a esta regulación. Con lo cual pues estamos, estamos contentos y satisfechos también en su implantación, cómo está empezando ya a funcionar y, y, y bueno, pues entendemos que, que será muy útil ...para eh, salvaguardar la imagen de Marbella que es tan importante para todos... ...y de la cual vive todo, no solo el sector turístico de Marbella... ...o el sector hotelero, sino también todos los, todos los sectores relacionados con el turismo. Bueno, presidente, sería posible, aunque no datos concretos... ...pero una valoración de cómo estamos a mitad de verano... cómo se está desarrollando Bueno, desde el sector hotelero podemos decir que, que, que los números no son malos... ...no podemos salvar de, de un año malo... Eh, pero bueno nosotros teníamos como objetivo, dado que consideramos que estamos en un momento de cambio de ciclo turístico considerábamos que, que el, el repetir los números del año pasado eh, ya era un buen objetivo para este año en general esos números se han, se han conseguido, ha habido pequeños incrementos eh, efectivamente el mes de julio todavía está por valorar en principio la mayoría de los compañeros con los que hablo eh, me hablan de, de buenos números y el mes de agosto pues eh, todavía queda mucho porque una de las cosas que más nos están afectando en los últimos tiempos es el, el, el fenómeno de reserva de ultimísima hora cada vez eh, los turistas eh, los visitantes reservan más en el último momento con lo cual aunque en agosto el pick up de reservas va muy bien eh, bueno todavía queda mucho que mucho agosto que ver y que vender y hasta que no termine la temporada no podemos hacer una valoración eh, completa de la temporada si sí, es cierto que parece que hay un incremento de visitantes, eh, tanto en Marbella como en la Costa del Sol, pues, habrá que ver de esos visitantes cuántos realmente han, han pernoctado en, en, en el sector hotelero, en los hoteles o apartamentos turísticos, en los, en los alojamientos tradicionales, y cuántos de ellos han derivado a las viviendas de uso vacacional. Hola, buenos días. Eh, bueno. ...decir que sin, sin querer ser triunfalistas... ...el verano se está desarrollando con mucha tranquilidad... ...con mucha normalidad y con muy pocos incidentes... ...es cierto que la, una sociedad es como un ser vivo... ...que va cambiando y hace dos años... ...Marbella su, empezó a sufrir un cambio, una tendencia... ...que en nada interesaba, que en nada gustaba... ...y a partir de entonces iniciamos una campaña... ...para controlar ese cambio que se estaba produciendo... Y, y hoy por hoy pues está, se están obteniendo los resultados de estos dos años de trabajo donde se ha intentado controlar y fiscalizar ese cambio y en esos puntos donde realmente se estaban produciendo los cambios. ¿no? Por eso puedo decir que hoy por hoy... ...sin ser triunfalista, repito... ...estamos teniendo un verano tranquilo... ...y sin excesivos incidentes". Había comentado el concejal que se habían producido... ...unas 500 incidencias... ...no sé si nos puedes dar más detalles... Sí, son el, las principales o... Eh, sí, la mayoría viene por el consumo en vía pública... ...bien sea de alcohol, bien sea de drogas... ...o bien sea de presencia por ruidos... ...y, y ese tipo de actividades que la ordenanza regula... ...y que con la presencia policial... ...sabiendo los lugares donde se estaban produciendo... ...donde hemos focalizado la, la intervención... ...y el resultado pues son las 490 y tantas actas... Que se, han, ...que se han levantado exacto. ¿En qué periodo de tiempo? En lo que va de año, ¿verdad? desde enero hasta hoy... Es, el, ...es lo que tenemos fiscalizado ahora mismo. ¿En cuanto al tema de indumentaria... ...que se decía que no eh, sé si ha habido mucha incidencia en ese caso? La verdad que la indumentaria eh, no está habiendo mucha incidencia... ...por dos cuestiones... ...primero porque estamos... ...evitamos que ocurra... ...porque tenemos las unidades situadas... ...en los lugares que sabemos que se pueden producir... ...y en aquellos lugares donde se llegan a producir... ...se avisa a las personas... ...y las personas son obedientes, son responsables... ...y no da lugar... A que, .a que se les denuncie, porque primero se hizo una campaña de información. .y esa campaña de información. .ha sido lo suficientemente útil y certera como para que no se produzcan. .no se produzcan denuncias en ese tipo.. ¿no? .que hay personas que van sin camiseta sí, pero también es cierto. .que la propia ordenanza regula qué sitios puede ir y, que, y dónde no puede ir. personas con camiseta no o a sea, dónde pueden estar. O sea, y de momento, digo, de momento, si soy triunfalista, el, el verano está siendo muy, muy bueno. Respecto a la actividad sexual en la calle, entiendo que es más competencia de la Policía Nacional, pero si tienen también datos de incidencia, no sé si las sanciones son más dirigidas a la persona prostituida o al demandante. No, la persona el, el tema de la prostitución en la ordenanza lo recoge bien y, y hace un enfoque social, no es un enfoque ni sancionador ni recaudador. Cuando se observa una persona que, que posiblemente o presuntamente esté ejerciendo la prostitución vía pública, lo que hacemos es ofrecerle los servicios de servicios sociales, servicios asistenciales, y darle información de, de qué puede hacer al margen de esa vida, por si quiere utilizarlo que lo utilice, ¿no? pero que, que el, el fin es orientador y re, de reinserción, no de, no de sancionar. ¿Y de, y de cara a la...? demandantes algún, incluye igual los de, los demandantes lo mismo en la nueva ordenanza si sí se regula tanto a la persona que ofrece como a la que demanda sí. y a la que demanda qué indicación se le da que que... pues igual se le informa se le informa y, y, y como está recogido en, en ordenanza le, le llegará una infracción a su domicilio es decir que está recogida al sí, sí sí sí, sí. Las sanciones son... desde hasta 300 leves, 300, 750 las graves, 700, perdón, hasta 750 las ...las leves, de 750 1500 las graves, hasta 3000 las muy graves. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Sí? Ahora mismo me, me coge así, ¿no? Muy grave pues sería un comportamiento en cuanto que pueda ser peligroso, no solamente para la salud, sino para la seguridad. Son las que normalmente se castigan siempre. ...los comportamientos más, más peligrosos... ...en tanto en cuanto que el principio de intervención mínima... ...también se aplica en, en cuestiones administrativas. Decía el, el concejal que se habían producido 500 incidencias... ...pero que había al menos un millar de... No sé, de, de denuncias te referías o de a, llamadas... A ...actuaciones persimenes. sí, porque tenemos el... ...se hace un control sobre el vertido de residuos... ...en vía pública que se han hecho ciento y pico... ...de, de actas de intervención. El, el, tenemos pues todo lo que va en torno a la, a la ordenanza, todo lo que pruebe la ordenanza, eh, patines, eh, vía pública, lo, la basura, el comportamiento incívico, el dar voces, el, el, el, el, los aparcacoches, en fin, que son muchos comportamientos, todos los que recogen y que son todos, si te los puedo enumerar pues los tengo ahí, pero creo que, <ríe> que es un poco aburrido eso, ¿no? pero que, que en global lo que interesa destacar es que, el, ...que por parte de la, del equipo de gobierno... ...se han marcado unas directrices... ...para controlar esos comportamientos... ...y desde policía local se está llevando a efecto... ...y además está dando resultados ¿no? El torsonudismo... ...o sea ir sin camiseta en definitiva... ...bueno eh, evidentemente la propia ordenanza... ...lo que tiene es un establecimiento de... ...una aplicación de sentido común... ...a las normas de convivencia ¿no?... ...pues en las zonas cercanas a la zona de playa... ...y en la propia playa... ...pues lógicamente se entiende que hay personas... ...que pueden estar en tránsito cerca... ...que pueden haber salido en un momento dado por una emergencia... ...pues ahí no se aplica ese, ese planteamiento... ...lugares donde evidentemente no es apropiado... Pues en, ...en un casco histórico, en una, en un, en una plaza de los naranjos... En, un, ...en fin, en sitios que evidentemente no tienen nada que ver... Con el, uso, con el uso que se puede dar en las playas o que se puede dar de las playas. ¿no? ¿En el paseo marítimo sí, en la Alameda no, por ejemplo? Por ejemplo. ¿En la Alameda no se puede? ¿En la Avenida del Mar? Eh, hombre, vamos a ver, ya es una cuestión de criterio. Se trata de que también eh, tienen que entender ustedes que la ordenanza, la ley en definitiva, llega hasta el nivel de detalle que puede llegar. Eh, a partir de ahí hay una serie de operadores, que son los agentes, que son los que se tienen que ocupar de concretar la norma. ...¿qué es lo que dice la ordenanza?... ...pues la ordenanza dice que lógicamente en aquellas zonas asociadas... ...con el baño con, y en las inmediaciones... ...pues eh, evidentemente se entiende que, que sí que se puede hacer... ...hasta dónde llegan esas inmediaciones... ...es una cuestión de criterio de la gente en cada momento... ...pero yo creo que se debe de aplicar una cierta lógica... ...y un cierto sentido común... Eh, ...si en una determinada zona que están las inmediaciones... ...resulta que alguien... Eh, se dedica pues, a estar muchas horas sin acceder a la playa, pues, a lo mejor también estaría incumpliendo. no Es una cuestión de criterio y de aplicación de la, de la norma a la realidad. ¿Las sanciones en este caso, en cuanto días? Sí? Eso está en la ordenanza, no le puedo decir ahora mismo, pero yo ahora se lo digo y se lo... Ahora le digo exactamente. Hay un cuadro de sanciones, hay un complejísimo cuadro de sanciones para cada tipo de, de infracción. Entonces yo eso lo voy a se lo voy a trasladar. Es leve. Bueno, pues en cualquier caso, lo que sí le digo, lo que sí le digo, y es una cuestión que me parece también de relevancia, es que lo que se ha previsto también en la normativa, concretamente en la última disposición, es la posibilidad de que cualquiera de las sanciones en función del. Eh, ...del tipo de sanción que sea y de la finalidad que también busquemos desde el ayuntamiento... ...que tenga que ver también con una eh, función de alguna forma eh, pues para educar, etcétera... ...se podrá también eh, modificar por eh, trabajos en beneficio de la comunidad... ...es decir, esta ordenanza no tiene, como decía antes mi compañero, un planteamiento recaudador... ...no tiene un objetivo recaudador, lo que tiene es un objetivo educador... ...y un objetivo en definitiva también pues de, de ornato de la ciudad... ...que es lo que más nos interesa ¿no? que que me pasa que lleváis muchos años apercibiendo... Eh, ...pasando un poco, entre comillas, la mano por el hombro... ...de tenéis que hacerlo bien... ...pero al final si no es con sanción parece que no, que no funciona ¿no? Porque... Claro, eso es lo que hay que, que prever... ...pero vuelvo a decir que al final... ...se trata de una cuestión de, de funcionamiento a nivel de calle... ...es decir, eh, como muy bien ha explicado el jefe de la policía local... Ah, es lo lógico que cuando una gente perciba una actitud eh, que no es apropiada pues, rápidamente aperciba para que se cumpla con la normativa si se cumple inmediatamente con la normativa entendemos que en ese caso salvo que haya en fin, una situación pues de, de abuso ¿no? en un momento dado pues que un señor se le diga que se tiene que poner la camiseta se la ponga y 100 metros más para atrás se la quite ...pues lo normal es que, que en ese caso no haya una sanción... ...de alguna forma es como lo que ocurre con los vehículos ¿no?... Cuando los vehículos están parados en un sitio donde no deben de parar... ...lo lógico es que la policía en el momento les diga que se tienen que mover... ...y solo si hay una actitud resistente proceda a la sanción ¿no? ...la sanción no es una finalidad en sí misma... Eh, ...y menos en esta ordenanza... Eh, ...la finalidad de esta ordenanza... ...reitero no es poner esas sanciones... ...sino educar a las personas para que se comporten debidamente ¿no?... Y en ese sentido, pues yo creo que también hay que dejar al criterio de la gente en cada momento eh, cómo debe de utilizar una herramienta que ponemos en sus manos, ¿no? que es esta ordenanza. Esta ordenanza habilita a la gente para actuar pues, con sentido común eh, y, por supuesto, con un respaldo legal. ¿no?